En la que el equipo encargado por Ignacio Crespo está trabajando pues, desde el mismo día en que hace un año por estas fechas se presentó la edición anterior, un año entero catando. Tenemos finca El Bosque de la familia Guren, tenemos como novedad el Cuatro Palmas de González Pías, Vega Sicilia Único, un poquito podemos decir de ellos... O sea, aquí tenéis la relación que podéis encontrar esas 20 referencias que hay que descubrir realmente en esta vida. En momentos eh, tenemos eh, aproximadamente... Un 25% más de comercialización que el año pasado por, esta, por estas fechas. Y todo parece indicar que se, que se va a mantener hasta, hasta, hasta el final de, de la misma. ¿no? Esto eh, lo que ha ocasionado es que reserváramos un pabellón más. El Salón de Urbets del año que viene se va a celebrar en cuatro pabellones de IFEMA por primera vez. Estamos hablando de un poco más de 53.000 metros cuadrados que en el fondo es mucho, pero para que nos hagamos una idea, porque las cifras parece que nos, nos perdamos un poco, estamos hablando que son aproximadamente unos ocho campos de fútbol, llenos de stands, llenos de pasillos y llenos de gente haciendo negocio, porque no olvidemos que la feria es eh, un punto de encuentro de negocios, ahí no se va solo a comer un poco de jamón o probar un aceite o, o tomar un vino, se va a trabajar y se va, y se va a hacer, ¿no? por, eso, por eso yo creo que crecemos y que estamos yendo cada vez un poquitín más, más adelante. O sea, que esas cifras ya del año pasado que pasaban de... calculamos que sobrepasaremos los 85.000 en, en esta edición. Y 13.000 vendrán de fuera de España, cifra que también es, también es muy importante. Proyectando, pues calculamos unos 38.000 productos de exposición, entre los cuales habrá no menos de 1.300 novedades. Yo creo que son unos datos muy, muy importantes, muy, muy, muy, muy significativos y económicamente muy interesantes. Ahí va a estar representado, pues bueno, pues lo más, lo más granado, lo más importante, lo más representativo de un sector que curiosamente siendo el más tradicional de nuestra economía es también el más innovador y de, esa, de eso son muestra entre otras cosas, esos productos. Habrá también una importante presencia internacional, hay pabellones o empresas de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal, Suiza, Ecuador... La Argentina, Irán, irán yo creo que es sinónimo de caviar, ¿verdad? Estos... Eh, eh, efectivamente. México, pistachos, lo De los profesionales de la hostelería y queremos seguir así. Nosotros no asistimos a la feria solo como un expositor que quiere eh, incrementar y generar negocio. Esa es la parte principal, ese es el objetivo que luego en un ROI medimos. Pero nuestro objetivo cuantitativo es eh, mostrar, mostrar nuestro producto desde la base. Desde la fabricación, tenemos una sola fábrica y está en La Coruña. producimos una cantidad de millones de litros, pero nos preocupamos por esa calidad, solo nos preocupamos por la calidad, competimos contra grandes compañías cerveceras. Con este salón en el patrocinio de este concurso de cortadores, que hoy en día es una práctica menos rara y habitual que hace 24 años cuando se inició esta tarea. Y precisamente porque hay otros concursos, eh, no voy a decir si con otro nivel inferior o superior al nuestro, pero sí evidentemente distinto, vamos a darle un empuje muy especial. Vamos a intentar, lo hemos hablado el director del certamen y yo hace un momento, a, a poner en, como verdadero protagonista lo que es en realidad que es ese jamón ibérico y los cortadores que participan en el concurso vamos a ilustrarlo con imágenes y vamos a aprovechar el momento para contarle al público, los que estén allí que tienen la oportunidad de comer un poco de jamón de pasta y pasárselo pasar un rato muy agradable lo que qué es el cerdo ibérico, cómo se hace un jamón ibérico y que tardamos cuatro cinco incluso seis años desde que nace un animal hasta que nos comemos su jamón eso, acompañado de los miembros del jurado, que son todos... Bueno, muchísimas gracias primero por el recuerdo a la provincia. Nos emociona cada vez que alguien como tú habla, habla de nosotros y habla de nuestro olivo y habla de nuestra producción olivarera. Son ya alrededor de 20 años, ¿no? Me decía eh, mi compañera directora de la área que llevamos, llevamos en gourmet. De, de alguna manera u otra, no hemos visto crecer, nos hemos visto crecer conjuntamente. Y yo creo, hablaba, hablaba antes el representante de Estrella Galicia de, de cómo nos une el trabajo a muchas de las empresas y a muchos de los destinos que, que nos acercamos a gourmet. Yo creo que es algo que nos une profundamente y algo que nos ha llevado, además, a que este año... Con el proceso de enamoramiento que Fernando nos ha acercado, nos traigamos posiblemente el premio de cocina más importante de España a Gourmet. A sus colaboradores y a todo el equipo y los que habéis tenido el detalle de, de, de asistir a nuestra convocatoria, muchas gracias. Este año, que estamos prácticamente cerrados, ha sido un año bastante especial para nosotros, porque hemos cumplido muchos aniversarios, el 40 aniversario del del grupo Gourmet, la, el lanzamiento de la, de la revista pionera gastronómica en nuestro país, eh, el Club de Gourmet, y, y luego hay dos eh, a, aniversarios, el 30 de, del Salón, que hemos, acabamos de celebrar en el mes de abril, y el, eh, el lanzamiento del Club de Vinos de vino Gourmet posteriormente, aparte ya... Eh, eh, Digamos, paralelamente a todos estos eh, aniversarios, eh, aparecieron otra serie de, de publicaciones, como muchos de vosotros recordaréis. Eh, yo desde luego la recuerdo como Año